Po, po, po, po. Po, po, po, po. Pasan los días lentos, tortuga, calapago. Nada acontece, no veo el final del sábado. Shh. Llega el domingo y le veo aparecer. Con su blusón de Y resplandece entre tinieblas el muy zangano. Apenas distingo si es domingo Flojean mis piernas, me siento desvanecer Pasa el oficio y me quedo sin beneficio <risa> Esperando al domingo <risa> Esperando al domingo ¡Esperando al domingo! ¡Esperando al domingo! ¡Esperando al domingo!